El diputado por el Frente Amplio, Fidel Santana, manifestó oposición en el marco de la Marcha Verde, realizada el pasado domingo en la ciudad de Santiago. Afirma el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, pretende usar el poder para comprar legisladores. Sí, ese tema de la modificación a la Constitución sigue siendo un tema de agenda, del oficialismo del presidente Danilo y sus acólitos en el Congreso.